A todos. Gracias, gracias por estar ahí. Esto es TV en CTV emitimos desde la ciudad de Nueva York a través de YouTube, Facebook y todas las redes sociales. El dominicano, un estado apetecible por borregos metidos a políticos. Es cierto, los gobiernos de los últimos tiempos en la República Dominicana se entregaron a la generosidad En concesión, concesión de cargos De remuneración excesiva Instrumentaron al fisco Para complacer apetitos con las mentadas mieles Y conquistar adeptos Considerados aprovechables políticamente Manirrotos Multiplicaron investiduras diplomáticas y consulares para pagar bien las lealtades. Procuraron ganar simpatías haciendo crecer anormalmente la burocracia. Suprimieron la condición honorífica de funciones municipales que no implican elaborar propiamente dicho, sino sesionar una vez a la semana ganando mucho más que quienes verdaderamente trabajan las estructuras para odiosos privilegios siguen en pie incluso en el costoso congreso dominicano una jauría de vagos que solamente como algunos regidores han ido a ocupar curules solamente por las mieles que da la plata por el poder por el sello y por todas las canonías que desde esas posiciones se logran. Chorros de dinero público se destinaron a integrantes de diferentes consejos directivos que acuden un par de noches al mes a reuniones de organismos derrochadores que retribuyen desempeños simple y llanamente simbólicos y el tratamiento de cuerno de la abundancia para beneficios particulares que el clientelismo montó sobre la cosa pública muestra, tarde o temprano, sus desviaciones. Basta hurgar un poco en pasados ejercicios administrativos para descubrir la expedición de sueldos lujosos para allegados a turpenes políticos Datos que salen a la luz Pasados los cuatrenios Y esfumada la capacidad de ocultarlos Caer en gracia de quienes están en el poder Se ha monetizado muy fácilmente Ha sido una mala maña tan profunda En Dominicana que este gobierno de Luis Abinader y el PLD no escapa al carnaval de vividores y oportunistas en nombre de la democracia. Siguen desangrando la nación, fortaleciendo la corrupción del Estado. Es así, como vemos, que la primera que fue arrestada por la corriente de un escándalo de corrupción fue la exministra de la Juventud, Kimberly Taveras, con poquísimo tiempo en su cargo, pero no se trató de prevaricaciones cometidas en sus funciones a la hora de ser despedida o atrapada, sino en la duda que generó la facilidad con que consiguieron contratos sus empresas Recolectoras de basura con varias alcaldías. El gobierno de Luis Abinader también recibió denuncias que requerían aclaraciones. Primero, sobre el Consejo Presidencial de Desarrollo Provincial y segundo, acerca del director del Instituto Agrario Dominicano IAD, Leonardo Faña. El programa. ...de investigación periodística, el informe comprobó un aumento desproporcional... ...del gasto en la nómina de dicho consejo con personas que incluso no trabajan realmente. La danza de las botellas que tanto le gusta a los políticos de arriba y de abajo... ...en un país de vagos que solamente piensa en dinero y no en el desarrollo de la nación como tal, para siquiera ayudar a paliar la deuda externa que tenemos desde los tiempos de Joaquín Balaguer a la fecha. De gastar 2.2 millones de pesos en nómina, con 63 empleados pasaron a gastar más de 28 millones de pesos y tener... 647 empleados en tres meses por teléfono decenas de los funcionarios con sueldos de hasta 50 mil pesos confesaron que no le habían llamado para trabajar un ejercicio por las páginas de transparencia de este gobiernito del PRM nos deja claro ¿Cómo superan a los depredadores del PLD en materia de botellas? No solo desde la Cancillería, sino de todos los departamentos donde se otorgan salarios por amiguismo en una danza de lo que a nada nos cuesta. Hagámosle fiesta. En ese nivel anda nuestro país. Y es una pena que Luis Abinader, que nos vendió con bombos y platillos que sería un gobierno ejemplar, sea hoy una rata de cloaca, peor que las ratas de cloacas que anidaban el gobierno cuando el PLD dirigió la República Dominicana. Gracias. Gracias por acompañarnos. Será pues hasta nuestro próximo entrega, amigos, aquí en TV, en TV.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 Gracias, recuérdense, nuestra página oficial TVNCTV, tvmctv.com, desde ahí